Muy buenas a todos amigos de YouTube. Hoy les traigo una nueva novedad. Ya WhatsApp nos permite vincular nuestro WhatsApp en cuatro dispositivos aunque nuestro teléfono no esté conectado a internet. Era una novedad que se pedía con mucha frecuencia para poder eh, hacer esto. No hay que tener una versión de, de, de WhatsApp que, que sea versión prueba para que nos hagan las actualizaciones. No, eso sale para todas las novedades. Sale esa novedad para los WhatsApp que no tienen esa actualización de betas. Si le damos aquí, donde dice eh, vincular dispositivo aparecerá la forma tradicional que es vincular el dispositivo con la cámara como siempre lo hacemos y aparece una opción que dice múltiples dispositivos esta si sí está en versión beta porque ellos están probando entonces le damos donde dice join Vera y inmediatamente estamos participando para que nuestro dispositivo se conecte por medio de whatsapp entonces cuando le damos a vincular ahora si sí nuestro dispositivo nos va a exigir conectarlo a whatsapp vemos que ya se conectó otra vez e intentamos ya se conectó y ahora no aparece de otra manera porque ya el dispositivo no se va a desconectar sin importar que no tengamos internet ya nuestro dispositivo está de manera en modo beta Estoy corriendo mi WhatsApp en un dispositivo de Linux, pero también puedo quitarlo para que no se sincronice. Nada de eso Es cuanto le quería mostrar para que vean cómo pueden probar su WhatsApp de manera beta. Ya no se va a cerrar. Cuando su dispositivo no tenga internet. Creo que es una novedad muy útil para cada uno de nosotros. Que siempre hemos estado eh, esperando esta novedad que ya Telegram tenía por mucho tiempo. Y WhatsApp no había dado el salto para migrar. Nos permite cuatro dispositivos. Cualquier duda o comentario déjenlo debajo del video.